¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de vuelta al canal! ¡Bienvenidos a otro video! Y bueno, chicos, hoy vamos a traducir los nombres de los jugadores al español. Pues, bueno, eh, muchos se han preguntado eso, ¿vale? O pues, muchos no se les pasa por la cabeza eh, cuál es el significado, ¿vale? Y pues, esta idea básicamente se me vino de... Pues, era, es, es algo que estaba viendo yo. Y era un video ahí de lucha libre, ¿vale? Los que, enten... los que ven lucha libre entenderán esto, ¿vale? Y que... Eh... 2006 creo que fue, John Cena se enfrentaba contra Rob Van Damme en One Night Stand, en la SW, bueno, los que, los que saben de W entenderán esto, lo saben, eso es lo que estoy diciendo. Entonces era One Night Stand y John Cena se enfrentaba a Rob Van Damme en la, en la SW o algo así, no me acuerdo. Y pues entonces vi este letero, o sea, vi este letero que apareció If Cena Wins... We Riot O sea, si nada gana, usamos como un alboroto Porque Riot significa como alboroto, algo así O, o algo así disturbio Y pues se me vino la idea esa, esa, ese video, ¿vale? Este video que estoy haciendo Se me vino a la mente Que eh, hiciera este video de traducir el nombre Yo que tomo What the fuck Y pues o, Obviamente la imagen estarán viendo ahora en pantalla Y pues si quieren ver esa pelea Pues es increíble O sea, cantidad de uche o Cena Es increíble, o sea Dicen que no servía para eso, sin asax Bueno, increíble, solo se los digo que la vean, ¿vale? Así que pues bueno, ahora sí seguimos con el video Geometría, ya esto se está convirtiendo en un video De lucha libre, ¿vale? Y de primeras tenemos al que, pues bueno, todos Conocemos y que es el, el Souls, el almas, ¿vale? Almas terraca Significa almas, ¿vale? Para los que no sepan ¿Vale? Y después tenemos A Blas, que en español Significa Blasón O sea, yo no me imagino esto, o sea Blasón, Blasón y en turco significa Falanfilan Tócate las Narices, o sea Falanfilan, ¿Qué tipo de nombre es este ¿Vale? ¿Qué tipo de nombre es este Después tenemos a Sur, que obviamente Es sobre, como sobreviviente, sobrevivir Algo así, después tenemos A este men, este men, el Riot, que como les decía que era alboroto ¿Vale? Que como un disturbio algo así Encontré así ese significado de Riot Y pues... Sí, alboroto, nunca me imaginé que Riot significara alboroto, en serio, nunca, nunca en mi vida, nunca, en serio Seguimos acá con otros significados de Riot, que son el motín, alboroto, como les decía, amun, amotinamiento y orgía también, amotinarse, eh, todo eso significa Riot Ya, yo con esto, ya, ya, ya, ya lo he visto todo, ¿vale? Después tenemos a Trusta, que en turco, bueno, en español y en casi todos los idiomas significa Trusta, no, no tiene otro significado. Pero yo le di a buscar en turco y me apareció birgüven <ríe> birgüven o sea, <ríe> ¿What the fuck? birgüven Después tenemos a Hints, que es como siervos. Joder, ¿en serio, me lo, ¿en serio me lo estás contando, compañero? ¿En serio? Me cago en la puta madre de putas mierdas de claro, joder. Y pues bueno, seguimos ahora sí. Combined, que significa conjunto. Y por último creo que tenemos a. Sí, esto es algo que sí, lo sé yo, lo sé, lo saben todos y lo, todos lo sabemos, ¿vale? Skips significa salta, o sea, skip significa salta. Y se si le agregamos la S significa saltitos. Sí, sí, sí, así es siempre, ¿vale? Ya entiendo por qué skips de mucho más caminado así, ¿vale? Y pues bueno, chicos, quiero hacer un reto eh, porque Una semana y media, ¿vale? Una semana y media Y que no, me la juego dos semanas ¿Qué va a ser, chicos? Si en este video llegamos a 211 likes Me pongo saltitos GD de nombre del canal Así, así de simple y para toda la familia Un reto se los dejo y que está a mano de ustedes, vale, chicos. 210 likes y le pongo saltitos GD en el nombre del canal por una semana, vale, por un no, dos semanas. Dije, dos semanas, todo está en sus manos. <ríe> pues bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, Ya saben, no olvidar un likecito, No olviden pasarse por mi segundo canal que está apareciendo ahora en la pantalla. Y pues, un video que subí en ese canal que eh, por la mañana, vale, que me puse apenas me levanté y me puse a practicar. Me dio curiosidad, me puse a practicar Conical Depression. Y salió algo bien, bien nice. Que pues bueno, deberían de ir a verlo, chicos. Ya saben, está en mi segundo canal. Un progress, el primer progress de, de Conical Depression. Y pues yo creo que ese nivel puede caer, eh. Yo, sí, yo creo que puede caer. Y pues bueno, todo está en sus manos. 211 likes para que me pongas salguitos GDs. GDs, ojo, GD. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.